Allí, lógicamente, nunca hay que mandar callar, nunca, están calladitos y están esperando a lo que tú les cuentas. Y desde que entré, dije, esto es importante, esto es interesante, y esto amplía todavía más eh, la parte bonita de mi trabajo. Los que vienen, vienen con, con motivación. Una experiencia interesante, interesante vitalmente. Mm personalmente, emocionalmente, eh, y luego, por otra parte, desde el punto de vista pedagógico, pero también desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Eh, no les preguntas nada, no les quieres, ni quieres preguntarles, pero a veces ellos te dicen cosas y tú prefieres no oírlos. Ha sido una experiencia más y ya está. Que me ha gustado, vamos, que, que bien, que no me ha importado tener que ir explicarles del mejor modo posible qué es lo que quiero sacar de ellos. De hecho, los coges cariño porque a lo mejor algunos llevas con ellos ya dos o tres años y son, son muy respetuosos y muy amables. Terminan de alguna forma formulándote preguntas a ti mismo que o oh, hay que ser muy burócratas, muy insensible para no hacértelas o terminan de alguna forma invadiéndote eh, y cuestionándote. Pero sí que hay un cierto cariño hacia el hecho de joder, vienes aquí, dedicas tu tiempo eh, con nosotros, y eso, pues bueno, es eh, de, de agradecer. Me hace la pena y mola. enseñanza los años que existe democracia en España, con lo cual <coughs> mi vida profesional es una vida muy democrática al menos. <risa> Hay veces que los profesores lo eligen y otras veces que no lo eligen porque es lo que ha quedado y lo que tienen que quedar. O sea allí el libro, los folios y el bolígrafo. Les llevo ejercicio hechos, si necesario le llevo algunos apuntes. También tienen una biblioteca ellos allí interna, que puede sacar libros de, alguna, de algún tipo, es verdad que no tiene acceso a internet, lógicamente. Un texto es lo que nos dice nuestra novia para convencernos, o nuestro novio, pues para convencernos, que pueda novia. Por desgracia, pues, no tenemos todo el tiempo que a mí, por ejemplo, me gustaría, y, y nos vemos en un trimestre tres veces, o cuatro, a lo sumo. Les das trabajo y luego te lo traen todo hecho, con lo cual avanzas mucho. Quiero decir que sí que se da todo el temario y todos los contenidos que quieres. Ellos te ayudan, el hecho de tener mucho más tiempo libre. Por supuesto, esa distancia, por lo tanto, importa mucho la autogestión del alumno. De un modo u otro no le estás dando solamente algo bueno a ellos, está dando algo bueno a toda la sociedad. El primer día que fui a dar clase, los alumnos me miraban como, ¡guau, wow, viene un profesor aquí a hablar con nosotros! Nosotros damos por sentado que la educación es eh, un hecho, más que un derecho, un hecho es un derecho. Pues tienen que motivarse para, para poner ganas de estudiar, lógicamente. Yo me imaginaba, o por lo que me habían contado, que íbamos a estar detrás de una mampara, o que iba a haber un funcionario con nosotros, pues totalmente contrario a eso. Nos dejan solos con los internos, ...y entonces ahí damos una clase normal como otra clase cualquiera. Alguna vez eh, deberíamos tener la oportunidad de tener la experiencia de entrar en una cárcel. Sí, sí, sí, yo quería que me dejaran ir porque era lo más cerca que iba a estar de una cárcel... ...a no ser que cometiera algún crimen. Así en un principio la gente se corta mucho de coger lo de la cárcel... ...y como fui la última que llegó al departamento, pues me tocó la cárcel. Sin embargo yo <ríe> sí fui a la cárcel intencionadamente... Fui a la cárcel porque quería tener la experiencia de la enseñanza en la cárcel. Todos los alumnos que he tenido, pues fíjate enseñarles a formular y tal ahora. Dices, ¿para qué les sirve? Y ellos aprenden y estudian con ilusión y dicen, para ayudar a mis hijos cuando salga. Cada uno tiene su meta. El año pasado tuve a un marroquí que era de primero bachillerato y dimos muchísimos contenidos, o sea, bien porque él tiraba mucho, o trabajaba muchísimo, entonces yo proponía mucho también, lógicamente, cosa que a lo mejor aquí no puedes porque están trabajando, porque tal... Yo creo que sí, que se cumplen los contenidos perfectamente bien. Tenemos un alumno y el otro día me contaba, me decía, yo en la EGB sacaba muy buenas notas. Llegué al instituto, me junté con mala gente y me perdí. Y dejó un silencio y dijo, y aquí estoy. es el famoso caso de Lute. Lute se entró en la cárcel para la condena ya definitiva, porque entró y salió, sabéis, varias veces escapándose, etc. Pero cuando ya entró definitivamente en Meco, entró como una persona absolutamente analfabeta. Tanto es así que las primeras veces que la detenían, tenía que firmar con el dedo, porque no sabía ni escribir su nombre. Absolutamente analfabeta. Y cuando el Lute salió de la cárcel, salió como licenciado en derecho. O sea, sé que literalmente hizo todo el currículum acelerado de una persona eh, en el proceso educativo, desde aprender a leer y escribir hasta terminar eh, una carrera universitaria. Así que es, es un caso modélico, es un caso, si queréis, excepcional, pero no único, ni muchísimo menos. En la segunda evaluación siempre me pasó igual el año pasado. Aflojan un poquito y les preguntas, ¿pero qué pasa ahora y tal? Y es que después de Navidades, dice que en Navidades se pasan mucho tiempo... Rodando por el patio, medio llorando. Y luego en la segunda evaluación les cuesta mucho rehacerse y empezar a estudiar. Alguno, el año pasado había uno un poco depresivo, incluso estuvo tentado a dejarlo. Y bueno, pues esas cosas, si no estás ahí, no lo ves. Cuando te dice alguien que está allí 5 años, 10 años, que le quedan 15, cosas así, pues la verdad es que el corazón está un poco vuelco. Antes, a los chicos que se matriculaban y estudiaban, eh, se les iba reduciendo la pena. Eh. Entonces, claro, había una motivación extra ¿eh? para poder estudiar. Y en aquellos momentos sí que os puedo decir que había una gran matriculación por parte de los alumnos. Pues evidentemente la matrícula bajó muchísimo, con lo cual ahí había ¿eh? un componente, por así decirlo, de motivación extra ¿eh? que luego se perdió. Empiezas a no ver las cosas blanc como blancas y negras, ellos son criminales y son malos y nosotros somos gente buenísima e intachable. Si no, te empiezas a dar cuenta de que todos somos humanos, cometemos errores, podemos meter la pata en cualquier momento y acabar en una situación así. Tenemos que, aprender a, tenemos que apreciar mucho más de lo que tenemos y tenemos suerte de tener acceso a todo lo que tenemos en los institutos públicos, en todo. Nos tenemos una suerte maravillosa y nos aprovechamos y lo vemos todos los días cuando tienes que obligar a los chicos a venir aquí, cuando lo que tenían que hacer es estar dando gracias por tener la suerte, por venir aquí. Nuestros abuelos no tuvieron esa suerte, y nosotros la tenemos, y las aprovechamos muchas veces. La educación escasamente se atiende como programa de reinserción social, por supuesto los talleres escasamente se atienden como programa de capacitación profesional, que capacite para una futura inserción laboral ¿eh? en la sociedad. entonces en realidad parece que todos nos conformamos con que simplemente eh, los presos estén metidos en la cárcel, ¿no? con que simplemente nos estorben, con que simplemente eh, se les retire de la circulación social eh, y se les castigue por el tiempo que sea. En la cárcel mmm, hay una distinción y es que no se trata tanto de que querer regalar títulos, sino de hacer lo posible para que cuando el alumno consiga el título haya sacado algo de, de ahí pues le sirve igual que si le haya obtenido en el instituto. Luego nadie le va a decir dónde le haya conseguido. La constitución española eh, dice que la principal función de una institución penitenciaria no es detener, no es retener, no es sancionar, no es la función punitiva eh, de castigo, eh, sino la función de reinserción. Eh, absolutamente. Eso es, eso es un derecho constitucional. Algún chaval que sale de aquí, de la ESO, con título es... Un logro para toda la sociedad. Pero un tío que sale de la cárcel con la ESO no es solamente un logro para la sociedad, es algo más. Es eh, una ayuda a conectar una pieza que ya de por sí estaba mal perfilada por alguna razón, porque había ocurrido algo, había esa pieza de la sociedad, no había encajado por alguna razón y estás ayudando a que vuelva a encajar porque bueno, pues van cogiendo cierta cultura y, y salen como, como más reinsertados que antes. ¿no? Creo en la educación como parte fundamental de la rehabilitación de un preso para la sociedad. Creo que las cárceles como contenedores de criminales no, no, no llevan a nada, que es necesario trabajar con ellos para que salga gente, alguna gente al menos, que sepa que se pueden plantear las cosas de otra forma en la vida, y yo creo en eso y quiero participar de eso. La educación es uno de los principales mecanismos ¿eh? de la eh, inserción social ¿eh? de los recursos pero también eh, puedo comentar que ahora eh, no solo es el gran caballo de batalla, sino que es una idea absolutamente abandonada. Hay muchos tipos de libertades, ¿eh? y que la libertad no es solo y exclusivamente en cada momento hacer cada uno lo que le dé la gana, ¿eh? sino que yo en la cárcel también puedo ser libre.